Azuqueca de Henares recibió con alegría la visita de los Reyes Magos de Oriente que participaron en la cabalgata por las calles de la ciudad y en la posterior fiesta en el polideportivo La Paz. Cientos de personas participaron en la cabalgata con vistosos disfraces y trabajadas coreografías. También en el desfile muchos niños, tanto dentro como fuera de la comitiva y disfrutando de un evento preparado para que todos pudieran participar en la fiesta de recepción de los magos en Azuqueca. La cabalgata partía desde la Plaza de la Constitución con los Reyes Magos montados en las carrozas diseñadas por las peñas públicas la 22, el trébol y el cebollón Una estrella luminosa guiaba su camino con la compañía de pajes incluidos los chicos y chicas de la Asociación Ada música en directo de percusión batucada y gaitas junto con animación de todo tipo personajes de Disney patinadoras de la Escuela Municipal danza africana y bailarinas del taller ...para jóvenes de Funky... ...también se repartieron 220 kilos de caramelos sin gluten... ...y más de 2.700 peluches. Muchos fueron los que salieron a las calles de Cabanillas del Campo... ...para vivir la mágica tarde de la cabalgata de Reyes Magos... ...tras una visita de los reyes a la residencia de ancianos el parque... ...la cabalgata salía puntual desde la Casa de la Cultura... ...a las seis y media de la tarde... Abría el desfile el grupo de batucada de la Escuela Municipal de Música, cuyos ritmos animaban a grandes y pequeños. Tras ellos, las luces y el sonido de un espectacular coche tuneado al que seguían personajes del mundo de la televisión, como Doraemon, las tortugas ninja y un futurista samurái que no dejaba indiferentes a los más pequeños. A continuación, más música con bellancicos que interpretaba la agrupación musical del Cristo del Amor y de la Paz de Guadalajara. ...y vistosas carrozas de personajes infantiles y dinosaurios... ...que sucedían con malabaristas y otros personajes fantásticos. También amenizaron la llegada de los reyes... ...grupos de música ataviados con espectaculares trajes... ...al son de ritmos celtas. Y como no, cerrando el cortejo real... ...la carroza en la que llegaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Así, la cabalgata recorrió la calle Juan Rodes hasta la plaza de la iglesia, donde la comitiva de los reyes se detuvo en su camino para que sus majestades descendieran de la misma y se acercaran al Belén viviente que cada año se prepara en las puertas de la iglesia de la Asociación San Blas, donde ofrecieron al niño Jesús, oro, incienso y mirra. A continuación, los reyes fueron recibidos en el ayuntamiento por el alcalde y la corporación municipal y subieron al balcón consistorial para saludar a todos los niños de la localidad. Tras el discurso real, fuegos artificiales, al tiempo que desde la Plaza del Pueblo comenzaba el reparto de cientos de raciones de roscón y chocolate preparadas y ofrecidas por la Asociación de Mujeres de la localidad. El Ayuntamiento de Alcocer preparó con mimo y de manera más que original su cabalgata de los Reyes Magos. Su alcalde Borja Castro quiso tirar de imaginación por lo que se puso manos a la obra para crear una carroza completamente reciclada. Bueno, somos un pueblo pequeño, con poco presupuesto, pero lo que tenemos claro es que por ello no vamos a renunciar a la Navidad. Por eso hemos optado por esta cabalgata low cost, de bajo presupuesto, y la verdad es que hemos sacado todos los materiales de un contenedor. Periódicos, cartones, corchos y creatividad. Ese es el secreto para tener una cabalgata en un pueblo pequeño como es Alcocer. El Ayuntamiento de Alcocer ya fue noticia en el mes de septiembre con otra acción con conciencia medioambiental que despertó el interés de otras localidades. El reparto de vasos ecológicos en sus fiestas patronales que evitó notablemente el residuo plástico. Con esta idea, además, se despierta el interés de los niños del municipio por los trabajos manuales de reciclado. En la tarde del día 5, tras la proyección de una película de Navidad, Melchor Gaspar y Baltasar, como ven en las imágenes, llegaron al municipio y tuvieron la posibilidad de visitar la residencia de mayores antes de ser recibidos con un videomapping con el cuento de los Reyes Magos proyectado sobre la fachada de la llamada Catedral de la Alcarria. Después, recorrieron en sus carrozas recicladas las calles del municipio. Ayer vivimos uno de los días con más magia e ilusión que tenemos en Moneda de Aragón durante el año. Cerca de 900 niños se acercaron a saludar y a contarles los regalos que querían a sus majestades. De manera muy especial, bienvenidos sus majestades los reyes, magos de oriente y sus ayudantes. Bienvenidos a, a esta ciudad mágica, como, como ustedes. Sus majestades vosotros que visitéis tantos y tantas ciudades y pueblos del mundo, Veis que esta ciudad es una ciudad de lo más bonito del mundo. Molina de Aragón es bonita y mágica, pero no menos son los niños que aquí están. Son niños y niñas muy especiales para nosotros. Son indispensables y mágicos para Molina de Aragón, porque ellos y ellas llenan de alegría nuestras calles y plazas. Sin ellos Molina de Aragón no sería mágica. Por eso os pido que les deis todos los regalos que han pedido. También, sus majestades, de manera muy especial, acordados de los niños que están malos o hospitalizados en el hospital. Para ellos sí que os pido un regalo muy importante, mucha salud. Queridos niños, queridas niñas de Molina de Aragón, como alcalde de Molina de Aragón, me han transmitido sus majestades los reyes de Oriente... Que hay que ser buenos con todos, todo el año. Que hay que respetar a todos y cada uno de los niños y niñas de Moneda Aragón. Y sobre todo, ayudar a, los, a las madres, a los padres y hermanos, tíos y tías y abuelos. Hay que mantener limpio nuestro pueblo. A sus majestades los reyes de Oriente son mágicos. Por eso hoy voy a hacerles entrega de la llave mágica de la ciudad. Con ellas van a poder entrar en todas las casas de Moneda Aragón. Le voy a hacer... ...entrega al rey Baltasar... ...que luego va a dirigir unas palabras, gracias. Como alcalde de de Aragón... ...me gustaría agradecer a todas las asociaciones... ...colectivos y personas a título personal... ...que han ayudado a que este día... ...tuviera ese color y esa alegría... ...y de una manera muy especial a la parroquia de San Gil... ...por dejarnos los espacios para hacer las carrozas... ...y sobre todo a Raúl, su párroco... ...que fue el que diseñó e hizo las carrozas... Sí, gracias de corazón.